cartera, debo devolvérsela a su dueña porque soy una persona íntegra y honesta. <música> Amiga, tengo tu cartera, no te preocupes, aquí está. ¡Guau, ¡Wow, gracias! Eres un miembro que aporta valor a la sociedad. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. 3, 2, acción. Sí, los actos de honestidad humana son muy bonitos, la VM nos lo ha enseñado. Tenemos valores como la responsabilidad, el cumplimiento, la integridad y la actitud de servicio. Y nuestra misión dice que debemos aportar cierto valor a la sociedad. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Se reduce a devolver carteras? Nosotros creemos que no, porque las buenas acciones nos han sido inculcadas desde que somos pequeños y no en la universidad. Nuestra responsabilidad social va más allá como profesionistas o aspirantes. No simplemente podemos conformarnos con ser empleados y vivir seguros en la zona de confort de los modelos establecidos. No, nosotros no. Debemos innovar, romper esquemas y construir nuestra realidad. Debemos buscar las maneras. Debemos buscar formas en las que el conocimiento que tenemos nos ayude a impactar positivamente en una sociedad. Son nuevos tiempos, el mundo sigue girando y con esto vienen los cambios. La universidad entiende esto a la perfección y generar personas que aporten valor a la sociedad significa que nosotros como generación no solo podemos esperar el cambio, también podemos serlo. Tenemos esa oportunidad y esa capacidad. Sin embargo, hacer el cambio per se no se da de la noche a la mañana. El valor que agregamos a la sociedad es el propio. Ser nosotros mismos en todo lo que hacemos, desde nuestros primeros pasos como estudiantes, desde la forma en la que manejamos el conocimiento de nuestros proyectos, hasta el cómo nos comportamos en el día a día. Porque si bien la institución nos proporciona herramientas como las salas de radio, televisión y medios digitales, que de nada sirve utilizarlas a la perfección si éstas dominan el discurso en lugar de nuestras voluntades e intenciones en el área. Pues antes que ser comunicadores o comunicólogos, somos seres humanos, somos sensibles a nuestro entorno y querramos o no, somos influyentes en esta sociedad global. Sí, es fácil hablar, idealizar, nuestra incidencia en la sociedad. Es fácil decir cosas bonitas. Pero aunque la materia prima de nuestra carrera es el lenguaje, no es solamente decir cosas bonitas, sino debemos de actuar. Debemos comprometernos como futuros profesionistas. Debemos ser responsables. Debemos tener valor como personas. Y esa es nuestra misión, no la de VM. Ya. eso Y